...al sur de la Sierra de Gredo se asienta la villa cacereña de Valverde de la Vera... ...aún se conserva una picota... ...y los restos del castillo que hoy es solo mansión de grajos y cigüeñas. Aquí perduran costumbres y tradiciones muy curiosas... ...el Timón del Arado... ...va a ser dedicado por unas horas a un menester piadoso... ...que es rito en la Semana Santa de esta villa desde el siglo XVIII... ...cuando fue cedida por Sancho IV el Bravo... ...a don Nuño Pérez de Monroy su primer señor... El madero sirve para que los penitentes, llamados empalados, cumplan una promesa. La soga de esparto nuevo va ciñendo la cintura. El madero, de dos metros, se amarra fuertemente a los brazos ...y forma la cruz que descansa sobre los hombros del penitente. En los brazos se cuelgan hierros de penitencia... El rostro campesino es cubierto por fino velo blanco como símbolo de humildad. Los empalados pueden ser hombres o mujeres que a las 12 de la noche del jueves santo salen a la calle a proclamar su fe y a cumplir su manda con los pies desnudos. Seguidos por dos tirineos que portan farolillos, comienzan el piadoso ejercicio del día crucis por las calles silenciosas. Cuando dos empalados se encuentran en la noche, se saludan con ceremoniosa reverencia. Así es como se conservan estas demostraciones peculiares de la fe de un pueblo de la Alta Extremadura.